Ahora ya, Añacuta, tandico Jesús no mandraja cua chingra, ya tiene yu matañu, ya mañuna ni Tiberia, tatecuyima, oraica, nunca y tibimaranani Simón Petu, chintoma, rajunica anañana ni Tilima, chingra nani Natanael, rañu cana, ya yu cuenta mañu Galilea, tajunica y mandra se Chinga ubi mandraha cuacha jesundia. taha Simón Petu, te ena cara chindra. Ni cuqui, katira, tandraca, te ena candra chindra. Ho ni conenti o taha dan andión drama te chivarco, takaendra chandra, ni indrari, ma chani Tama ora chakicha kundichi, taha tandio Jesús mayutañu va mandraja cuachinra to venir a coto taha Jesús te chica tuuran andra dio se yo atakan cuini indondri katira chindra tandraka te ena ka andra chindra taka a katindra taha Jesús te ena andra chindra nahakana do mayuatia ka ka nudo ma iticiyo cua amabarco tanini indondri Katira Chindra, taha taka canindio andrajie, tanduba aku andreti andaba kun de gandra tabandrajie Chindri, taha, imeraja ku achin Jesu, raya aku nirande era, te ena kara chin petu, ma mara chano gura, katira, taura chin indio ma Simon petu, yahu ma mara Jesu, gura, taha, no chakura mahamara, mara, ma hora quinera, tanda vara kui, ta sutara, Dakatichara manunda jesu, tama inga mandraja jesu, chandra mayu tañu, chima barquondia, ya endequeño ondra mayu batia candra tinduba ba kuichi tuli, ta yo a ubi siendo ikikuyi, ya chica chandra maticha nyu ta chandra tañu iti, ta hora cano ondra tana tantra invino, nyak inditiu, nyahundi intiaka noye, taipang, taha jesu, te ka ara chindra, na ke chindra kando ubi un intiaka katira, taha masimon petu, da andioratichima barco, taendeke nyura mayu batiaka, hanura y mayu nya nyahendeche toyeche, isendo ubi shito uchi un intiaka Tabaje ya haga cuandri, va tobe ni na kama yubatia te enna kara chindra. Na ando, casi y Katira, ni imandra mandra jacuachira, tobe na nindra. Dakatu undra nura, ni andara cura, ti chachitondra, ni era chano Jesús cura. Ta icaja, Jesús, chajayatirara mayuno, tacha ta tauni takajara chimatía candia kuma uni nya han nahesura nu mandraha kuachira chaya ora cha yaa Taora kundi cora tañu chino chachindra tate eki cha mahesu chicatura no Simón petu yo o simón petu rase jonaz aku uyu kwa mantra ka ya kati jesus chim petu Tapetu, te en la cara. Dicha yo ora chanup, chachitoña kunin de yo. Kati petu, ta jesú, te en la cara china. Naha cuenta, mandia a chinuni, ya caí, ta guaja ama impato, pato, chimambe chala janara. Kati jesu, ta te chigaton tu Yo o oh, Simón, raze e jonás, andichoña kunin de un yo. Kati jesu, Tapetu, te en la cara chingra. Dicha yo ahora Chachito, ya con de yu. Katima, petu, taha Jesús, te en la cara chingra. Nakumi, a chino niña caí. Taco ta ta ha inpato, la jana, racuchito ora. Kati Jesús, chingra. Takanku, taha cha unikuyina, te ekicha, niko Jesús, chikatura, nura. Yo, oh, Simón. Tras eso nas, han dicho ya conen de muy yo. Cati Jesús, taha ma da ve conen di ora chaña, cha uniche catong Jesús nura, ya de errara, taha te enna ka ara Yo oracha cha chachito cha chito baú, di sa taha huri cha chito de yundia. Cati sinom, taha Jesús te enna ka una cuenta un desamandía, si no niña caí en tacuaja a impato, sin becharla con mira. Dicha baña caín te orar con marayo cotiaga, y yo gañan de un, ya ja un mañaco ni man, va orar en la ma no, me engañé bien y ni con ni nada un, tatu va con un, mano con ni man, se engañé vi cuna, ya ni cantan a ti y no, tan una ching. Manu tobe coniún ya. Cha Jesuña. nya ni nindra. Manajacua ni cubi petu. Tatacajana alliña. Maracha nun dio. Ira ya haga canucura. Taora ya añaca Jesu. Tacan. Tajana caarate petu. Kati Jesu. Tacan ku, Taora ni ima petun De era itichatara. Tande era nya Bachi y maraja ching Jesu. Taraka ti ira ya haga kuni Jesu era cura. Tijunira kumara chunandishin Jesu, manu indra marachikatu te enura. Yo chanu dara kumara nishikoña achaun. Kati Jesu, taja orandema petu, marabachichatandra, tate tu orano Jesu. Yo Tarakan taracan, ni ara. Kati petu, ta Jesu. Te enoja cada. Tuyo coní, ya no corramos nivilla, dama orar ni que chanticoí, yo me cuenta mamanguí, mañana iré y ya que aunqueí, ya no tantico en chatí. Cati Jesús, te canco, ya matúndia que años tove ni cubira, chita cuati nunca amandiachi no ni ton Jesús, te chito nayi, ya matúndia cuíñia, Jesús tove ni ca aranundra, ya racan tove cubira ti mañana Jesús cuyiña tu Coraca, cora dama ora Niki yo ve cuen da ma petu Jesús taraca kumaraja jacuachin Jesús la katí tu un chama tu un tayi iya. ta chito bayo ti cuyi Jesús ora Tayu o chane ni, ya tu tanti hijo, tain ima tinuja jesús, nuko atuto, taveni kunta ayi manyunibi yani ku, tatakanakuye, amén.